Wow, ¿eh? <risa> <risa> wow. Mirad, espectacular Podéis mirar al horizonte Espectacular Somos los reyes del mundo ahora mismo Los putos amos De chinchilla al puño así, ¿eh? lo que quieras ¡Eh! ¡Oh! ¡A chaval que me roza con el árbol! Pero qué me pasa a mí con los árboles, tío. ¡Wow! Uah, ¡Qué maravilla, eh! Bajar así a oscuras, tío. Es que esto es, esto es una una lujada, ¿sabes? No, no todo el mundo puede hacerse esto, ¿sabes? ¿Eh? Esto es una maravilla, loco No todo el mundo puede permitirse salir a las 7 de la tarde a traba de trabajar Y venís aquí a hacer una nocturna eh Oh, oh qué maravilla, loco me voy, voy a joder todos los tapones de los puños con lo guapa que la lleva yo mira bien cuidado un árbol qué maravilla loco pues las zetas bajadas ah Esto es así. ¡Ah! Dios chaval. El tanque, loco ¿Cómo a salta? Vale. Cuidado a la mierda Nada, ah, concéntate, ¿eh? No vayas No te malestar poco mucho ¡Oh! ¡Qué buena, loco! ¡Endurector Harbour nocturnos! es turno! ¡Ja, eh Rambla del agua, ¿no? Sí, sí Loco, y se hizo la luz en Chinchilla. ¡Locida! ¡Ah! Que me diga que esto no es divertido, loco. libre, madre mía! ¡Dios, chaval! ¡Qué librada ¡Uh -huh! Yo que libraba, no Luis, ahí en la pared. Okay. ¿Eh? ¿Sí, no? A ver si es de, a ver si es el de la eléctrica. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Buenas. ¡Guau, qué maravilla! buenas qué maravilla a nocturnas, loco! Qué mal, las piedras esas, loco. Ahí, ahí, hay que tener un cuidado y la rama y luego la rama hay un poco más adelante, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uah, qué maravilla. Qué maravilla. El bosquecillo de noche. a mí que esto que me digan a mí esto, que esto no es vida esto no es vida ya has tenido un mal día fíjate una, una e-bike, dos focos dos baterías y tira al monte cuidado aquí, eh cuidado que te da un pedal te da un pedal y vas a la rambla a la mini rambleta Tírale, que te grabe no, yo. La, la única desventaja tío es que llevarlo tan arriba tienes menos una zona iluminada. No, es que te hace falta el fo un foco en la bicicleta también. Ah. Con el foco de la bicicleta es la, la, la combinación perfecta ya. Al llevarlo a en el manillar el claro. Porque la bici te va a alumbrar siempre recto y tú vas a alumbrar para donde mires. Me voy a dejar un poco de espacio, ¿vale? Para no hacerte sombra. Uah. Brutal, tío. Son las ocho y treinta y cinco, ¿vale? ¿Me copias? Me copias ya, como, como un, un escuadrón militar Chaval, con e -buys. Oh, eh, que se nota la subida, eh Agua en la puta Yo intenté subir recto, tío, pero no pude Por la derecha había variante también ahí de senta, ¿sabes? Ya. Ahí va, ahí va, ahí va. Vi ahí el el canto de la piedra. Espectacular, espectacular, sin palabras. Mirad, mirad que espectáculo. Macho, es que me estoy divirtiendo bueno, un montón. Boca, Escucha, tío. me estoy divirtiendo con las nocturnas, tío, eh. Sí, Macho, es que no me. me te lo juro que, me, que si tuviera batería infinita me pegaba todo el día aquí. Me pegaba toda la noche aquí, loco. De todas maneras te dejaré algo despacio, ¿vale? Para no hacerte sombra. 要<音樂> Total. ¡Ojo ¿eh? El riesgo que tiene el escalón tío, A así de noche, ¿eh? Bueno, como veis en este vídeo os traemos la sección de rutas nocturnas, en la que podéis ver la, pel la peligrosidad que trae o que tiene hacer una nocturna, ¿vale? O sea, que no es moco de pavo esto, que todo cambia. Las mismas bajadas que bajáis a una velocidad de vértigo, de noche cambian un huevo. E incluso yo creo que tiene más emoción y más dificultad que bajar de día. Lo que nos gustaría es hacer nocturnas, chaval, pero irte a un pueblo a hacer una nocturna, <ríe> Sería la polla, ¿eh? Bueno, es que eso es inviable porque para eso tendríamos que dejar en el curro, tío, y dedicarnos a esto, ¿sabes? Durante el día estar en casa y a las 4, a las 5, calcular más o menos la hora de viaje, ¿sabes? Y irte para allá, prepararlo y ¡pum! Imagínate la valenciana <ríe> a oscuras. ¿Eh? ¡Guau! Se dio maravilla, ¿eh? ¡Hola, oh, cabrón! más has pillado! ¡Qué sí, cabrón! otro trotador sí la he visto yo el otro trotador Vamos a ir los potros de albacete. Si no, ya se va muy rápido, ¿no? Pero luego es un patinete, ¿no? Es un patinete. No es no, un patinete, ¿no? Vamos a hacer. Esta al contrario o qué? ¿Te acuerdas que el otro día lo hicimos al revés? Sí, pero si corramos el acantilado. Zones... Claro, claro. ¡Wow! vamos, vamos, Brutal. Brutal, brutal. Oh, brutalísimo, loco. Esta noche voy a dormir. Oh. Mejor que mi ñacos. ¡Qué guapa, tío! ¡Se tramete, eh! No mires, no te han dicho nunca que no mires abajo <ríe> para abajo que mires siempre al frente y te olvides lo que tienes abajo ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué especialidad! ¡Qué especialidad! De... de ruta de vídeo y de todo ¿Eh? Sí. A mejores nocturnas aquí en Albacete. En Chinchilla. ¡Ah!